Hemos utilizado el 4% en educación para convertir las escuelas en comedores económicos, como yo le he llamado, donde solamente le interesa y, y el avance que hay de las tan, famosas tandas de es que los muchachos comen tres veces al día. Es la único, lo único nuevo, lo único y que lo mantienen a las 3 de la, hasta las 3 de la tarde ahí. Pero no hay una metodología educativa, no hay un plan educativo para que ese joven avance ¿eh? y tenga la creatividad que, eh, que ahora mismo es lo que caracteriza a la, a la educación mundial. Creo que 900 millones de pesos que se han invertido en, en la educación en los últimos años eh, han, eh, han sido eh, ineficaces, quizás mal colocados, no hay un plan, porque, señores, estamos hablando, no, no como dijo uno, tratando de defenderse, que nos estaban comparando con países desarrollados, porque también mi compañero dice que yo a veces me comparo con países desarrollados. Pero resulta que aquí, cuando la cosa está mal, lo comparan con países malos. Pero cuando está bueno, los lo comparan con países desarrollados. Ah, así se sí es bueno, ¿verdad? Pero cuando la cosa es que las cosas están mal. Entre los 10, 12 países eh, latinoamericanos que, que, que tomaron... La prueba también pisa. Nosotros quedamos en último lugar, hasta por debajo de Panamá, en todo, ciencia, matemática y, y en todos los demás. Yo creo que este es un momento no de buscar culpable no eh, tratar de ocultar esas estadísticas, porque las estadísticas son buenas cuando me favorecen, pero son malas cuando me desfavorecen en un momento político proselitista. Vamos a sentarnos y el Estado tiene que de ponerse los pantalones para, para ver eh, qué se está haciendo con esa inversión en la educación en este país. No podemos no podemos pensar que la educación es una inversión en blon mal hecho y en sueldos de funcionarios políticos y maestros. Eso no, así no que se avance en educación. ¿Qué avanzamos en educación? Que ahora todo el mundo quiere ser profesor porque gana bien. ¿Y los muchachos? ¿Y la educación en sí? ¿Y la educación en sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que no es el 4% nada más que necesita la educación. Aquí la educación tiene que llegar al 8%. Porque los países no avanzan sin educación. Pero así, convirtiendo las escuelas en comedores económicos. Pero con los muchachos lo que van es a comer. Y abotezar de, de 12 a 3 de la tarde, abotezando en una escuela, haciendo nada. Así que, así que vamos a avanzar. Así es la revolución educativa. Dándole a los tres golpes a los muchachos, los tres, las tres comidas. Eso es revolución educativa. Yo creo que sacaron cero en esto, el, lamentablemente, eh, Danilo Medina. Tú que... En albolado, primero la visita sorpresa y la educación, y la educación como tu estandarte de avance, esta prueba te dijo, te equivocaste Moreno, aquí no se ha hecho nada en educación para avanzar ni nada para mejorar el sistema educativo dominicano Mira Sergio y amigos televidentes en ese mismo orden eh, hay algo que yo creo que ojalá y así sea, ya se resolvió a el caso, como yo decía ayer, de del famoso César el abusador. que se lo van a llevar era lo que tenía, digo yo, en vilo ay, este sí, país? Ay, ay, sí, dos sí, sí, cosas. César el abusador y la campaña política eh, <risa> que viene en febrero. Tiene este país en vilo que no solamente son dos temas. No, no, no. Bueno, como ya se, se resolvió el problema de César, del de, caso de César el abusador, yo me imagino que ahora. Me imagino yo que ahora, pues nuestras autoridades le van a prestar la debida de atención en los tantos problemas que tiene este país. Y ese que señala Sergio Romero y el que está en el tapete ahora mismo, que es el caso de la educación, que estamos en un lugar extremadamente privilegiado, sí, en último es. lugar, como el país menos como, donde los estudiantes están menos preparados. En precisamente, precisamente que acabamos de salir, hace cuánto, 10, 12 años, que en el país se aprobó que en el, se destinara el 4% del Producto Interno Bruto para dedicarlo a la educación. 900 ahí millones está. de pesos entonces, de ahí están los ¿Dónde están los resultados? ¿Y las autoridades qué dicen ante, esa, ante eso? ¿Qué dice el, el ministro de educación, Peña Mirabal? ¿Sí que llama? Sí. Peña Mirabal ante esa situación. La ADP. Esa, claro, no, no solamente el ministro de educación. La ADP. El sector en sentido general, todos lo que son padres... ahora todo el mundo quiere ser sistema. maestro porque gana cuarto. Porque entonces, pa, pa, entonces para, ¿dónde están para los resultados? Sí. De ese 4%, se ha hablado de que es un 8% usted de un 50%, no debía Pero ser claro. ninguno. No debía ser, es que el más mínimo peso que se invirtiera en educación o cualquier otro ministerio, se deben ver los resultados. Pero sobre todo en esa parte tan importante que es la que más, que es el soporte, claro. la formación, la educación, es el soporte que le va a permitir a usted desarrollarse como ser humano y a su vez como sociedad. Sin Entonces, no hay, hay que verlo desde otro punto de vista. Recuerden que cuando Balaguer, eh, Trujillo Balaguer, se decía que mientras más ignorantes éramos, más, fácil, era más dominar. fácil es de dominar, de tener control absoluto de la población. Entonces, tal vez hoy un poquito diferente, pero esa, esa, por ese camino es que nos llevan. Eso es Entonces, hay que exigirle a las autoridades, al ministro de Educación, ADP, eh, profesores, todo el que esté involucrado en el sistema de educación en la República Dominicana, de preguntarle qué está pasando. El Estado de vida hoy... Tenemos los estudiantes menos me uní, preparados del mundo. Del mundo. Entonces eso quiere decir, eso quiere decir que tenemos las peores autoridades educativas del mundo. Y no, venga tenemos, con, y no me venga con pobreza, porque Perú es más pobre que, que nosotros. Tenemos la, la, los peores profesores... Oh, oh del mundo, claro, porque eso es una cadena, claro, no, pero venga, acá. Uh -oh. tenemos las autoridades magnificadas, profesores más malos, ahora vamos mundo. a justificar, los profesores van a justificar no, que, la, no, que no. la poca formación y educación de los estudiantes, el poco rendimiento nah. es porque hay una tanda extendida y no la han llevado, la, no se ha estructurado no. el, el, la, la, eh, de manera que puedan invertir ese tiempo en cosas, señores, pero este país en mi niñez y hacíamos de primero a tercero con una latica, llevábamos a la escuela con una latica a aprender y se enseñaba y la educación era superior. Entonces, ¿Mm? hay, tenemos que revisarnos, eso es. tenemos que revisarnos, así no vamos a ser patria. Por este el, el sistema, todo, el sistema. todo lo que tiene que ver, que esté involucrado en eso, es, somos todos. Así es cuando hablábamos nosotros antes de ayer o ayer... Eh, bueno, el tema que trajo Alberto Vázquez que Hablando de la, de la, la violencia, de la violencia, de la violencia contra la mujer O sea, no es el procurador No, no son los no, jueces no. Somos todos no. que tenemos que involucrarnos Para poder salir a flote Somos todos para lograr eh, eh, eliminar De golpe y borrazo ese flagelo Ahora tenemos que involucrar en el asunto de la formación Pero el estandarte delante de los comandantes Quienes manejan los recursos ¿Cuántos, 900 mil, eh, ¿Cuántos millones de pesos que se, que se han invertido? invertido pero, no. 900 que se, millones que mal invertidos. O sea, que ya, se han gastado. Ese, eh, ah, esa es la que palabra. Que se han gastado. Señores, no se buscó se la palabra ideal sí. en, el, en el idioma, se han gastado 900 millones de pesos. No se han invertido en educación 900 millones de pesos. Excelente. Entonces, eso no lo está diciendo la ADP. Eso no lo está diciendo... La oposición. No, no. Eso lo está diciendo este estudio sí, que, que, que hace país. esta institución. Y sí, no solamente está República Dominicana, sino gran Guatemala, parte del mundo. Guatemala, Panamá, eh, Perú, eh, Costa entonces, Rica, mira Chile. La, la posición ¿Eh? en matemática, lectura. Último lugar. Entran, no, no, somos, tres, en Como lugar. diría Quinito, somos primeros si voltean la fila. Entonces. Así no podemos hacer parte, pero vamos para febrero Vamos a seguir eligiendo Lo, claro, que, no, no. lo que nos merecemos nosotros Claro, porque bueno. es este un país ¿Cómo va a ser que, un, que unas autoridades Que tenemos ahora, y no solamente es la que tenemos ahora Nosotros somos un país tan especial Que en febrero son las elecciones Estamos a un mes y pico de las elecciones Y todavía están negociando Entonces, no, ¿Quiénes no, van no, a ser los candidatos? ¿A quién llevo? A aquí no hay aquí? ideología, claro. aquí no hay desarrollo Aquí es tu negocio ¿Por qué es lo que te digo que no son solamente estas autoridades de ahora, son todas las que han pasado y las que han venido hace más de 20 años. Que no le importa el país, no le importa la educación, no le importa la salud, no le importa nada. Solamente estoy, me quedo o vengo.